empiezan las locuras ya Nuevas aventuras vas a disfrutar Quédate y dale like, like, like suscríbete al canal Bien atento que empieza ya ¡Sí que felicidad! ¡Felicidad! Qué rico, ¡Oh! ¡Oh! otro más! ¡Oh! chocolate, chocolate, casi mucho, chocolate, casi mucho, ay amor, no me despiertes. Seguro que soñabas con comida No, nada que ver, eh, so Soñaba con ir, ir al gimnasio, ¿sí? ¿Y esos envoltorios, Casimocho? Otra vez te levantaste a la noche y te comiste todos los chocolates ¿No? ¡Sí! ¿No? ¡Sí! No, amor, no, no es chocolate es caca Ay, Casimocho, a mí no me podés mentir Levántate ya mismo de la cama Ay, ¿por qué cuando uno es chico Lo tienen que mandar a dormir Y cuando ya es grande, ahora lo mandan a levantarse? Pero Casimocho, mirate Te la pasas todo el día en la cama Y encima estás más gordo Mejor, ahora tenés más de dónde agarrar <risa> Ay, tener que venir al psicólogo no me gusta. El doctor siempre me hace sentir peor de lo que estoy. Buen día, Casimocho. Hace mucho que no lo veo por acá. Verá, mi mujer me mandó hablar con usted porque últimamente me cuesta mucho salir de la cama. Ah, comprendo. Se enrieda con las sábanas. No, no, no es eso. Es que, eh, lo sé, me siento más gordo y, y feo. ¿Qué tengo? Mucha razón. ¡Ja, <risa> Y este casi mocho no se aguanta ninguna broma. <risa> Estoy muy gordo y no puedo dejar de comer. No sé qué me pasa. ¿Eh? ¡Ah! ¡Es por eso! Amor, amor, ya sé por qué estoy engordando Mirá, es el shampoo ¿El shampoo? Sí, mirá, en su etiqueta dice Para dar cuerpo y volumen A partir de ahora, me lavaré el pelo con detergente ¿Con detergente? Mirá su etiqueta, acá dice Disuelve grasas hasta las más difíciles Me Voy a ser flaco <risa> Ay, casi mucho, no estás tan gordo. Perdón, no quise hacerte sentir mal. No, amor, vos tenés razón. Ayer me pesé y peso lo mismo que pesa una persona que mide dos metros y medio. No me va a quedar otra que crecer urgentemente. ¡Oh, ¡Vamos a crecer, casi mucho! ¡Oh! Tranquilo, Casimocho. Vos lo que tenés que hacer es solamente levantarte temprano y salir a hacer ejercicio. No sé, podés salir a caminar, hacer algún deporte... ¡Deporte! ¡Estoy jugando al FIFA! Pero los deportes de la Play no cuentan. ¡Muy bien! ¡Decidido! ¡Me voy a poner súper musculoso! ¡Ay, qué bien que me veo! ¡Casimocho! ¡Bueno, está bien! ¡Ahora voy al gimnasio! ¡Wow! ¡Qué lindo lugar! ¡Mirá, hijo! ¡Acá nos vamos a poner súper fuertes! Todavía no entiendo por qué me trajiste. ¡Hola! ¿Usted es la entrenadora de vagos? ¡Acá le traje a mi hijo! ¡Y de paso yo también! no es que lo necesite, solo para hacerle compañía, ¿vio? ¿Qué decís, papá? Si acá el gordito sos vos. ¡Cállate! ¡No me hagas quedar mal delante de la señorita! ¡Por cierto! ¿Usted y yo nos conocemos? ¡Sí, papá! ¡Es la novia de Boy. ¡Silencio, hijo! No hay que interrumpir cuando los adultos están hablando! Bueno, a ver, ¿usted qué quiere? ¿Músculos? ¿Bajar de peso? ¿Reducir? ¿Endurecer? ¿O tonificar? Eh, eh, ¿huir? <risa> bueno, Casimocho, empecemos con algo sencillo. ¿Cuál es tu ejercicio favorito? Eh, mi ejercicio favorito, masticar. ¡Ay, creo que voy a tener un gran trabajo con este alumno! Papá, ¿qué, ¿qué te pasó? Me fui 10 minutos y estás mamadísimo. ¿Qué te puedo decir, hijo? Supongo que tengo buenos genes. Ay, casi mucho. Finalmente es resultado. Buen amor, porque hay que hacerlas casi ca mucho? ¿Qué te pasó? ¿Y qué te parezco? A que estoy guapo, ¿no? Ah, ah, estás igualito a Thor. <risa> sí. Y, ¿Y eso es bueno o malo? <risa> ¡Ay, qué bueno que mi familia ahora no se avergüence de mí! ¡Pero siento que debería hacer algo más con todos estos músculos! ¡Amor, so soltame! ¡Soltame! ¡Soltame! ¡Amor! ¡Ay, perdón, casi Casimocho! ¡Te estoy tratando de decir algo! ¡Siento que no estoy aprovechando mi fuerza! Eh, bueno, si querés, me podés pasear a caballito por todo el barrio otra vez. ¡No, me refiero a algo más productivo! ¡Un gran poder conlleva una gran responsabilidad! ¡Hijo! ¿Estás pensando lo mismo que yo? Sí, papá. ¿Pero de dónde voy a sacar un cohete tan grande como para lanzar a Lunita al espacio? ¡No! ¡Ya sé lo que voy a hacer! ¡Me convertiré en un superhéroe! abrigo las manos! ¡Esto es un asalto! ¡No, señor! ¡Por favor! ¡No me haga daño! ¡Oh! ¿Y ahora quién podrá ayudarme? ¡Yo! ¡El Chapulín Colorado! ¡No! ¡Soy yo! ¡Casimocho! ¡Super Casimocho! ¿Eh? ¿Pero este payaso quién es? ¡Ríndete, ladronzuelo! ¡La verdad y la justicia ha llegado! ¡Casimocho te detendrá en nombre del bien! Porque a Casimocho, superhéroe, nada lo detiene. Él es más rápido que un tren, más fuerte que. Ay, ¡No, no se vale con armas! ¿Y cómo iba a saber yo que mi cuerpo no iba a resistir balas? Menos mal que no probé volar Al final, tanto músculo y no me sirve para nada Yo solo quería que mi familia me admirase ¿Estás cansado de que te digan gordito en casa? ¡Sí! ¿Cansado de no tener la admiración de tu familia? ¡Sí! ¿Tenés muchos músculos y no sabes cómo usarlos? ¡Sí! ¡Por Dios que sí! Pues llegó tu momento Llegó el nuevo reality El Musculito Donde gente común puede venir a enfrentarse a luchadores Y ganar un millón de dólares ¿Qué? ¿Un millón de dólares? ¡Oh! ¿Te imaginas! los chocolates que podría comprar con ese dinero. ¡Decidido! ¡Me voy a convertir en luchador profesional! ¡Vamos, hijo! ¡Vamos a pelear en un torneo! ¡Señores, señoras y señoros! ¡Bienvenidos al Musculito! Donde gente común se enfrenta a luchadores profesionales para ganar un millón de dólares. <coughs> Menos impuestos. El día de hoy, nuestro peleador amateur es... ¡Casi mucho! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Vamos, amor! ¡Y sí, vamos, papá! ¡Vamos, Casi mucho! ¡Tú puedes! ¡Para! ¡Vamos! ¡Tráigame a mi rival! Muy bien! En este caso, Casi mucho se enfrentará a nuestro ganador del día de ayer. Que, por supuesto, intentará mantener su título de campeón. ¡Con ustedes, Boyfriend! ¡Vivipo! qué se ha puesto? Eh, a vos te conozco ¿Antes no eras más chaparrito? <risa> ¿Alguien vio el colectivo que me atropelló? <risa> <risa> Así que esta pelea va en serio, ¿verdad? Ahora verás familia de casi 8. Aunque no se llevaron el dinero porque pelearon todos juntos y quedaron descalificados. Ay no, yo quería comprarme chocolate. <risa> ah, ya está. Bueno, familia, ya hice caca y estoy de nuevo flaquito. Sí, papá, nosotros te queremos de todas las formas. ¿Saben una cosa? Hoy aprendí que no importa cómo nos veamos por fuera, lo importante es la belleza interior. Ay, extraño mucho a mi casi mocho musculoso. <risa>